black coffee small Un buen regalo que nos hicieron para Navidad fue. que te había mostrado Edmonton que en invierno amanece más tarde y oscurece más temprano, porque ahora está la luna, son las 8 de la mañana pero en verano amanece tempranísimo y oscurece tipo de 10 de la noche, 11 de la noche, así que puede ser que en estos días hagan un viajecito más 20 horas de viaje viaje de carretera, así que sí, tengo muchas ganas de hacerlo, que hace mucho que no hacía así que vamos a tener varios materiales para que puedas ver diferentes lugares de acá de Canadá pero bueno, te voy a confirmar estos días eh, si ya voy a, voy a hacer ese viaje o no ¿Cuánto sale la gasolina? 99, 9. That's a lot. A ver si le sale bien. si viste la calidad de limpieza que hice hermoso para los que no conocen IKEA el paraíso de muebles ¿No? necesitamos una mesita para el comedor Incumplida. Aquí ya pensé que tenía más cosas para ofrecer. Mira, tienen millones de cosas. No tienen millones de cosas, tienen cinco, cinco cosas? mesas. Mentiroso. Lo bueno es que los baños están limpios. Malísimo. No, igual está bueno aquí. I'm going to have assorted yeah. and he's going to have the smoked meat. Mm -hmm. what? Mr. Sub, is the Subway de Canada? No. Approved. Recibimos un regalito. Escuchaste mis reclamos. Un kit para cambiar la batería de mi teléfono. Acá trae las instrucciones para cambiarlo.